Hola, esto sí que funciona, sí, va a funcionar para sí, darle mucha caña ni nada. Sí, no le no vamos a hacer concertos, vamos a hacer monólogos o diálogos. Ahora, parlé yo, después de escuchar de guatos y parlé los Que no tenga que tocar, que no? ¿Qué tal, ¿Va, una chena Está bueno. ¡La rápido. Sí, Una canción, mira, Paquito, Uno, Paquito. Una canción me iba y cotón, ¿no? va. Disculpa. Madre de Machor de Viceras Molador, que es lo millón del mundo. ¿Jocáis? Una, dos y tres. <tose>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 Vendré en Valencia, we, ¿eh? ¡A mí, que yo! ¡A mí, que yo! ¡A mí, ¡A los marcianos llegaron ya y nos hicieron bailar se pero así tenis. Al final este es eh, más eh, una familia buena, ¿eh? Gràcies, gracias. ¿Está, va de gas burnout. Gran saúco. Sí. Ya que hace calor, anéa hacer una canción para concienciarse sobre el cambio climático sexual. Os fujen todos esos temas de la reina, ¿eh? Sí. Sí. Cambio climático sexual. Los de la derecha también pueden hacer el mate. no se tú no Calor calor, este que calor, se que nos apela dentro Calor este calor, dentro nuestro el Calor este calor, se nos apela dentro Calor calor. Casador Prime Wii eh, vos conte una cancioneta chicoteta, ¿vale? Y voy a china. Y ahora que la casa blanca, la presidís un hombre que nos blanco nosotros volemos que la moncloa la presidisca una rocha, una rocha, que siga verde que tenga el fucsia en el cor, que cante chote y vaya fandangos, y que patente la casalla frente al cor, casalla frente al cor, casalla frente al cor, casalla frente al cor, casalla Que en tremenda, eh, que la Mafalda, es un placer, estar citatante el Tardor, en Mafalda, de la del Sahara. un fuerte abrazo que tenga ahí todo el apoyo del mont. Argentina también, está presente, Para la me sí, de la Sala Matiz, muchas gracias, un placer, a la camarera de café Eva, Bonita, la Bacha, ¡Hacemos café! Y a todos estos putas que se así a reunir, un pueblo de las altas que se van a con cuidado, cuidado, de la manera que cuidado. cuidado, cuidado. y la y y Sí, ahora vamos a Falda. Primero es Bueno Peña, ponemos cero. se sí, merece. Que todos nosotros armemos una festeta riquísima y que me contestemos en algo, ¿ok? Amores, si se la saben, al menos, ¿ok? Amores, ¡Cuatro pares! ¿O conseguiremos sí o no? Sí, no, Anem a todos ¿eh? puta madre, claro Entonces, entonces... Vale, entonces lo a la capa, Para la Un café neta allí. Rafa la guitarra. Eh, yeah. Rafa, la guitarra. Ahora sí, muchísimas faldas, un besito a la boca, porque estemos así, muchas gracias. todos. recordad Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.